Gracias por continuar con nosotros en este Devocional Diario. Gracias. Recibo un saludo de mi esposa y nuestro. Y pues nos vamos a ir al tema, como ve, este 11 de junio en mi Devocional Diario, con la maldad de los hombres. Ay, habrá maldad en la vida, en el, en el humano, en el mundo. Bueno, pues veamos lo que nos dice la Escritura en ese nuevo tema de, que vamos a hablando sobre la maldad de los hombres. Y lo vamos a estar haciendo a través del libro de Génesis, el primer libro de la Escritura, en el capítulo 6. Y vamos a estar del verso 1 al 8, en la Reina Valera de 1960. Y esa es una historia muy bonita que tiene una continuación, obviamente, en la, en la vida bíblica y en la vida del ser humano. Pero vamos a ver hasta el, hasta el verso 8. Dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, escuche bien, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y escogieron entre todas. Bueno, esto es lo que la escritura ya está diciendo, cuando el mundo empezaba a estar ya habitado y empezaba el problema con los seres humanos. Y dijo Jehová, ahí en verso 3, «No contenderá mi espíritu contra el hombre para siempre». O sea, que no iban a estar peleando ahí con el hombre siempre, ¿verdad? Porque ciertamente él es carne, más serán sus días, 120 años. Cosa que ya es muy raro que alguien llegue a esta edad, muy, muy, muy raro. Normalmente las personas, vamos a hablar de la edad adulta, ya entre los 60, 70, 80, ya prácticamente ahí se está acabando la existencia. Ya los que... Pasan de los 80 a los 90 Ya se extendieron Y de los 90 más arriba Ya están bien extendidos Pero es cada vez mucho menos Pero está diciendo que de, de, de la maldad de los hombres el tema Ok, entonces vamos a avanzar tantito Vamos al verso 4 Dice que había gigantes en la tierra En aquellos días Y después de que se llegaron Los hijos de Dios a las hijas de los hombres Y les engendraron hijos Fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, de ahí título de este tema, y vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿cuánto era? Dice aquí la escritura en el verso 5, que era mucha, mucha en la tierra. Y que todo designio, pensamiento de los hombres, que nacían en el corazón, de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjense, esto... Se dijo, o se escribió Muchísimos años atrás ¿Cuánto se parece esto al día de hoy? ¿Cuánto? ¿Cuánto se parecen ¿Y usted cree que Dios no está viendo esto? Y vio que va la maldad de los hombres Que era mucha en la tierra Y que todo el signo de los pensamientos Del corazón de ellos era de continuo solamente el mal Y lamentablemente Hoy, en este día que tú y yo Estamos viviendo La situación está igual o peor todavía comentábamos Hace un rato antes de empezar aquí la grabación, mi exposición, de cuánto se ha eh, multiplicado la maldad, por ejemplo, en nuestros pueblos, donde nosotros nacimos, donde nosotros somos nativos. ahora ya no me gustaría vivir allá. ¿Por qué? Porque la maldad se ha multiplicado enormemente. Mucha muerte, muchas balaceras, eh, muchos problemas en la sociedad. Entonces, estamos volviendo a esos tiempos bíblicos y que son de, de la antigüedad totalmente Pero el ser humano continúa siendo igual Desde entonces hasta ahora Pero fíjate lo que dice el verso 6, por favor Y mira, aquí en el verso 6 nos dicen Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra Y le dolió en su corazón Cuidado cuando tus actitudes y mis actitudes Mis pensamientos y tus pensamientos y nuestras acciones Las tuyas y las mías y las de todos los seres humanos Solo está en el mal. O sea, si no hacemos cambios, transformamos, si no nos santificamos, si no estamos buscando, si no buscamos el estar bien delante de la presencia de Dios, humanamente vamos a continuar haciendo el mal. Porque todas las personas que están haciendo el mal, son personas que están muy lejos de Dios. Por eso lo están haciendo. No lo están haciendo porque quieran ser malos. Sea, es que su condición humana, así los hace. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Satanás, dice la escritura, ha venido solamente a abortar, matar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces quiere decir que esas personas que se están dedicando a la violencia, no conocen de Dios. Esto es de definitivo y afirmativo. Y Dice en el verso 7, y dijo Jehová, reeré de sobre la faz de la tierra, o sea como rasurar, eso es lo que quiere decir allí, o sea cortar así, a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia, Fíjense nada más lo que está aquí diciendo el Señor. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Oh, qué tremendo, mi amado, que tú y yo y cuánta sociedad hay que hacen que Dios se pueda arrepentir de todo lo que hizo. Pero me gusta lo que dice el verso 8. Y eso es lo que yo quisiera que tú y yo pudiéramos ser. Para que este mundo cambie, tú y yo tenemos que ser también cambiados y transformados. Dice el verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Si tú y yo hallamos gracia ante los ojos de Dios, Dios va a dar la oportunidad a todos los seres humanos. ¿Qué pasó con Noé? Les voy a platicar tantísimo nada más así rápidamente. Noé es el quien construyó el arca. Y a través de una familia, otra vez se multiplicó la gente. Nosotros somos después de los del arca. Pero mira cómo andamos ahorita. Estamos como en los tiempos de antes de Noé. O sea, cuando antes de que hiciera el arca. ¿No crees que es conveniente, mi amada y mi amado, que tú y yo empecemos a hacer los cambios totales y radicales en la vida de los seres humanos? ¿Por qué no nos unimos y hacemos nuestra parte que nos corresponde? En primer lugar, tener a Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón, para estar cerca de Dios. En segundo lugar, enseñarnos a ver, a entender y a comprender las Escrituras, porque ellas son las que nos van a dirigir. En tercer lugar, amar al prójimo amarro, amar, amar al prójimo, que, que te preocupes de verdad por tu prójimo y que tengamos el gran anhelo y el gran deseo de que nuestra sociedad cambie. Y para eso vamos a tener que orar. Entonces, buscar de Dios, aprender de Dios y comunicarnos con Dios, creo que es la base más fundamental para que la sociedad cambie. Te invito entonces a orar, que esa es la última parte para estar concluyendo esas tres facetas que te decía, el buscar de Dios Buscar a través de la palabra para aprender y la comunicación con Él a través de la oración y obviamente teniendo a Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón. Oremos. Padre, le adoramos, le bendecimos, honramos y glorificamos su santo nombre. Dándole gracias, mi Dios, por su amor, por su misericordia. Y Señor, reconociendo nuestros errores, nuestras fallas, reconociendo, Señor, que nos hace mucha falta de estar en una relación más perfecta con ustedes. Reconocer, Señor, que necesitamos aprender de las Escrituras, Reconocer, Señor, que necesitamos tener más diálogo con usted a través de la oración Y que usted nos hable a través de su palabra Y Padre Santo, y el de participar en programas como este, Señor Para que podamos aprender un poco más Aunque no lo sabemos todo, Señor Que nos podamos apoyar en algo a nuestros amigos y hermanos en la fe Sabiendo de antemano, Señor, que nos falta mucho por aprender y nos falta mucho por hacer Padre, denos la capacidad de poder compartir al menos a donde nosotros entendemos y comprendemos las buenas nuevas de parte suya, que vienen en las Sagradas Escrituras. Para la gloria de su nombre, Padre mío, en Cristo Jesús, y por el bien de nuestros pueblos, por el bien de nuestras familias, y por el bien de la humanidad. Para la gloria de su nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. amén. Mi amado, mi amada, lo único que te puedo decir es, preparémonos, preparémonos y sirvamos al Señor. Bendiciones.